En hiperlimpieza contamos con un gran catálogo de carros de camarera, de varios tamaños, capacidades, materiales y formas, aptos para cocinas, bares, hoteles, hostales, talleres y tiendas. En primer lugar disponemos de una selección de carros de acero inoxidable, de diferentes medidas y pesos, con tres bandejas y ruedas giratorias. Dos de ellas tienen freno para mayor seguridad y comodidad. Después encontrará los carros auxiliares Quartz en diferentes tamaños y pesos y fabricados en polipropileno, un material altamente resistente y duradero. Podrá encontrar accesorios como cubetas para cubiertos y desechos. Contamos con los carros exclusivos fabricados por la prestigiosa empresa RuberMai, entre los que se encuentran los carros X-Play, cuya principal característica es que tienen los lados cerrados para ocultar y retener su contenido. Fabricados en polipropileno, poseen asas ergonómicas, son lisos y están disponibles en diferentes colores. También contamos con los carros Extra Mini de plástico y aluminio cepillado, lisos y con bordes redondeados para facilitar su limpieza. Son carros silenciosos, poseen asas ergonómicas y sus ruedas están fabricadas en plástico antihuellas. Están disponibles en una gran variedad de colores. Los exclusivos carros Executive están fabricados en polipropileno, altamente resistente y durable. Son de gran calidad y se limpian con mucha facilidad. Con asas y parachoques redondeados para moverse cómodamente, paneles para ocultar su contenido y disponibles en distintos colores. Los carros extra están fabricados en material reciclado y poseen estantes con superficie granulada con diseños redondeados para facilitar la movilidad. Poseen paneles laterales para ocultar su contenido. Están adaptados a las necesidades de carga y son muy resistentes. Disponibles en varios colores. Podrá encontrar un carro especial para transportar bandejas. Fabricado en acero inoxidable y con soporte para bandejas de hierro cromado. Sus ruedas son giratorias y cuentan con paragolpes que amortiguan y evitan el deterioro de las paredes. Contamos también con el exclusivo carro extra, con cajones y armarios, resistente, fabricado en material reciclado y con superficie granulada, resistente a golpes y arañazos, diseño redondeado para facilitar la limpieza. Puertas con cierre y un cajón superior que se puede extraer. Sus ruedas son de plástico, silenciosas y no dejan huella. Finalmente contamos con carritos para reposición de bebidas, aptos para hoteles, de acero inoxidable, con gomas protectoras y ruedas giratorias. Y carros para desbarazar, de acero inoxidable con puertas correderas y ruedas giratorias, dos de ellas con frenos.